La probabilidad de morirse en un accidente de avión es de 3,3 sobre 10 millones. O sea que lo que he calculado que son 0,00003% de suertes de morir. La probabilidad de morirte en un carro es de 1 entre 9 millones. Hay 0.9 accidentes de bicicleta cada mil trayectos. Maricón. La probabilidad de morirse por una bala se ha disparado al aire así. Yupi. de uno entre un mío tienes la posibilidad de uno entre 90 de morirte por un accidente de tráfico en general ¿La probabilidad de morirse un incendio es de uno entre 250 incendios uno de ellos te mueres pa'l carajo chao baby tienes una probabilidad de morirte por el corona pinga este 3,4% hay una probabilidad que te mueras en casa de uno entre 500 mentira uno entre ¿Sí? uno entre 5.730 y 30 730 730 De morir sin casa, si sí. Tú te estás peleando con alguien en boxeo Tienes la probabilidad de uno entre 2.200 de morirte Ok da okay. también la probabilidad de uno entre 34.400 de morirte boxeando la probabilidad de de morirte de Un partido de fútbol americano 1 uh -huh. Entre cien De morirte Una carrera de carros uh -huh. Entre uh -huh. mil En una carrera de moto Uno Entre diez uh -huh. mil siendo kayak La mierda de este, con el barco y tu pene Tienes la probabilidad De uno Entre un millón De morirte por un tiburón La misma probabilidad Caminando por la montaña, viendo el paraíso, la probabilidad de uno entre 50 500.000 500 mil de morirte saltando de un puente con un elástico, me parece bastante poco. Uno en 100 millones de morirte jugando un juego de sociedad, la misma probabilidad de morirte jugando un videojuego. Veo, mi hermano, mi hermano, cuídate mucho, la salud es lo más importante. Quédate en puto casa, como lo dice todo el mundo. Oh huh.